¿Cómo podéis probar que tenéis empatía hacia los demás? La empatía es la capacidad de viajar al mundo y las emociones del la otro. Por lo tanto, ser empático significa poder sentir desde un punto de vista que no es el tuyo, y eso es altamente interesante y enriquecedor. La persona empática nos pregunta qué tal estamos, pero además la maravilla es que se para a escucharlo. Tener empatía te va a ayudar muchísimo para ganar amigos y para ligar, porque poca gente se queda a escuchar. La respuesta después de ese qué tal significa, uno, estar 100% en aquello que te están contando. Segundo, no juzgar. Por lo tanto, vamos a evitar dar consejos a aquella persona que no nos los ha pedido. Lo que uno necesita en una situación así es sentirse respetado, sentirse escuchado, sentirse comprendido y sentirse acompañado.